nombre primero Sí, Luis Cuena, portavoz de la plataforma Cantabria por lo público y sin recortes. Eh, estamos inmersos en la Semana Europea contra la pobreza energética, en un invierno más en el que hemos vuelto a, a concentrarnos en las plazas públicas, arropados con mantas e iluminados con velas, como símbolo de la situación que padecen muchas familias que pasan frío en sus viviendas porque no pueden pagar sus facturas de electricidad o gas. Eh, hemos eh, presenciado en el último año como el gobierno eh, central y las grandes empresas del oligopolio energético han frenado medidas contra la pobreza energética de distintas administraciones públicas, tanto autonómicas como locales. Eh, Endesa y Gas Natural han recurrido nuevas contrataciones de suministro eléctrico de los ayuntamientos de Barcelona, Madrid y Valencia porque en el pliego de condiciones se incluían cláusulas para reducir precisamente la pobreza energética. Más recientemente ha sido declarado nulo por los tribunales el protocolo para evitar los cortes de agua y de luz a familias en situación de vulnerabilidad en Cataluña. Y también este mismo invierno el Gobierno Central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional de la nueva ley de la Comunidad Valenciana contra la pobreza energética. O sea que hay una ofensiva del Gobierno Central y de las grandes eléctricas contra medidas legales o leyes que van a a frenar el problema de la pobreza energética. Mientras tanto, la única medida que los distintos gobiernos han puesto en marcha ha sido el bono social, eh, un descuento que va del 25 al 40% en la factura dependiendo de los casos. El bono social, tal como está regulado, no deja de, de ser un parche que no soluciona la situación y al que incluso no, se puede, no pueden hacer muchas personas que lo necesitan. Tampoco evita el corte de suministro en todos los casos. O Seamos los extremos, y cuando una administración autonómica o local ya está financiando al menos el 50% del gasto energético de la familia. En esos casos sí. Más frágil aún es la situación de las familias que dependen del gas para la calefacción o la cocina. No existe ningún mecanismo que palíe estas situaciones. Pero es que ni siquiera este bono social tan deficiente está funcionando bien. Se están produciendo retrasos injustificables por el atasco que hay con las solicitudes en el Ministerio de Energía. Un retraso que llega ya a los tres meses, y esto a falta de un mes y medio para que finalice el plazo de solicitudes. Acaba el 10 de abril. Está habiendo devoluciones eh, masivas de peticiones, aduciendo falta de documentación y remitiendo a las oficinas de consumo como toda salida. Eh, no son solo los casos más severos eh, los que comentamos. La pobreza energética afecta también a, a amplias capas de la población debido al encarecimiento de las materias primas energéticas y a la baja calidad de la edificación un hecho que es generalizado en todo el Estado español. La pobreza energética es un grave problema que requiere una solución urgente. Según el último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales de 2016, que trataba sobre pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética, el 11% de los hogares españoles, estamos hablando de cinco, cinco, más de 5 millones de personas, se declaró incapaz de mantener su vivienda a temperatura adecuada a los meses fríos. El 21% de los hogares españoles estamos hablando de 12 millones, más de 12 millones de personas, una vez descontados sus gastos de energía y vivienda, están por debajo de lo que es la renta social básica del País Vasco. La, la renta social básica del País Vasco es la más alta de todo el Estado, pero pues están por debajo. El resultado es que la tasa de mortalidad invernal asociada a la pobreza energética la en torno a las 7.000 personas al año. En pleno siglo XXI es inaceptable seguir dando la espalda a un derecho básico como es el acceso a la energía, por lo que exigimos la aprobación de una ley de medidas de protección integral contra la pobreza energética que garantice un consumo energético mínimo para todas las personas neces necesario para el desarrollo de una vida digna tanto en el ámbito físico como social del mismo modo la norma ...debe atacar las causas profundas, ir a, a, a, al origen de este problema... ...y promover una reforma integral del sistema energético... ...que garantice precios justos y equilibrados... ...y también una planificación de re, rehabilitación energética de las viviendas... ...atendiendo especialmente los casos que las bajas rentas de las personas... ...sobre todo en alquiler hacen necesaria ayudas de las acciones públicas. Por todo ello seguimos denunciando la situación de pobreza energética... ...que afecta a la población que está en situación de mayor vulnerabilidad y reclamamos una vez más a las administraciones públicas, la, la administración central, la, auto, la autonómica y las locales, su responsabilidad para dar una solución efectiva a este grave problema social que padecemos. ¿Os puedo comentar si tiene algún dato de cuál es la pobreza energética en Cantabria, con cuántas familias o qué porcentaje o si ha empeorado, ha mejorado este año respecto, bueno, respecto, al año pasado, respecto a anteriores, la anteriores. No, no tenemos datos porque los, no, no tenemos medios para hacer un estudio que requiere eh, recursos que, de los cuales no disponemos, pero lo, los indicadores que vamos viendo hace, nos inclinan a pensar que la situación va peor. Que si estamos por debajo de los la, de niveles medios de, de, de españoles, del Estado, pero paulatinamente nos vamos acercando a, las media, a la media de, de pobreza energética. Eh, en relación con la media nacional o sea, que no tenemos unos datos suficientemente contrastados para poder opinar respecto a la situación que tenemos en Cantabria ahora mismo ¿Vais a registrar algo la delegación? ¿O ¿Os habéis tipo... no, no, no, nada en concreto? Bueno, porque entendemos que si alguna administración ahora mismo tendría que, que dar un paso adelante en relación con la, con la ley esta integral que pedimos sería justo la administración central Entonces. Eh, el simbolismo que supone concentrarnos frente a la delegación de gobierno es porque entendemos que pero aún así también el gobierno autonómico el gobierno regional y las eh, los, eh, equipos los gobiernos municipales también tienen bastante que decir en esto es decir habría que y las porque los casos que sí que se están dando de pasos adelante y de propuestas las están tumbando y la, y la responsabilidad es sobre todo del gobierno central Muy bien. Muchas gracias. Dado lectura a un comunicado eh, en relación con la situación de pobreza energética, nos hemos centrado en, el, en la mala práctica que está habiendo con el desarrollo del bono social y es en, en esencia lo que hemos eh, hecho esta mañana en esta concentración, en la rueda de prensa. ¿no? ¿Y por qué hablan de mala práctica del bono social? Bueno, eh, eh, la, estamos detectando que, aparte de que es una. Solución muy paliativa y que no va al origen de los problemas, eh, ni siquiera se está implementando bien el bono social. Sí, sí, sí. Eh, hay muchos casos de rechazo, documentación eh, tremendamente agotadora para la, las personas, para presentarlo a documentación, e incluso así eh, presentándola también te lo rechazan. O sea que eh, retrasos injustificados, hay un atasco ahora mismo en el Ministerio de, de Energía en relación con los bonos con la solicitud del bono social y bueno, creemos que hay aquí un, algo que no, ni se ha previsto ni tampoco vemos que haya mucho interés en solucionarlo, ya o sea que vamos a peor respecto incluso a, al bono social eh, que había anteriormente hasta octubre de, de 2017. ¿Y para ese rechazo qué justifican Pues no tenemos apenas datos, simplemente la documentación no es la suficiente o simplemente no se contesta, con lo cual eh, no, no hay manera de los ...únicos casos que vamos conociendo son casos de rechazo... ...sabemos que también ha habido casos de, afirma, de que se ha eh, dado... ...pero vamos, eh, lo que nos preocupa son el, la devolución... ...de los bonos sociales eh, aduciendo falta de documentación... ...porque no están cumpliendo las, las familias numerosas, por ejemplo... ...que no tienen límite de renta para tener un 25%... ...pues se lo devuelven diciendo que hace falta más documentación... ...en relación con la de renta... Pero, pues, dice claramente el decreto que no hace falta justificar el nivel de renta. Entonces, esto es, eh, no sé, si tiene el ministro Montoro necesidad de, de, de buscar más datos acerca de la, de la fiscalidad de los españoles, pues que lo, que lo diga, pero que no utilice subterfugios de ese tipo como es el bono social para conseguirlo. ¿Y por qué creen ustedes que está pasando todo esto con el bono social, le interés al gobierno no dar esta ayuda? Bueno, no, no ha habido de entrada un interés eh, enorme manifiesto eh, más bien lo contrario, entonces se ha aprobado un, un decreto eh, que entró en vigor en octubre y que no había demasiado eh, interés en, en que esto fuera muy allá. Se deja fuera, por ejemplo, el gas, que ¿no? es un elemento clave, solo electricidad, pero el gas queda fuera. Y cuando toca eh, presentar papeles de documentación, eh, pues vemos que no, que no hay manera. ¿Razones? Pues eh, las barruntamos, pero... Tampoco sabemos a qué obedece esto, quizás puede haber un problema de, de, de, de exceso de burocracia, de, de, de, de exceso de celo o no, de, no sé, no, no sabríamos, eh, eh, lo que vemos es que, que la, lo poco que se hace eh, no, se, no, lleva, no se lleva a cabo, no se lleva a buen término, ¿no? entonces eh, la situación del bono social es más bien caótica, ¿no? respecto a lo que se había previsto en el Real Decreto. ¿Se sabe alguna cifra de cuánta gente pide este mundo social y cuánta gente es rechazada a nivel...? No, no tenemos datos, porque para ello necesitaríamos que lo aportase el propio Ministerio o las comercializadoras de referencia. ¿no? Eh, como no tenemos esos datos, no son las que lo pueden aportar, lo único que sabemos es que la estimación que hacemos es que alrededor de 17.000 unidades familiares, unas 51.000 personas en Cantabria tendrían derecho a acceder al bono social. Y las estimaciones que, te, que hacemos y que pueden ir a más es que el 70% se van a quedar fuera. O bien porque no llega, que es el mayor inconveniente que tenemos, o bien porque las dificultades de acceso hacen disuadir a la gente de, de presentarlo. Y recordemos, este bono social exactamente, ¿qué descuentos? Depende de la categoría en la que considere a, a, al usuario del sistema eléctrico. Si es eh, vulnerable, un 25%, y si es vulnerable, severo, un 40%. Y si está en, en situación de vulnerabilidad severa, pero en situación de exclusión social, llega al 50%, siempre y cuando el 50% lo pague, eh, un 50% lo pague las administraciones públicas, los servicios sociales, y el otro 50% lo, lo, lo paguen las las, las eh, comercializadoras, las, las cinco de referencia que tienen eh, competencias para gestionar eh, y para poder eh, tener el bono social. En este caso en Cantabria es Viesgo, eh, el 90% de los casos está en manos de Viesgo, pero sí, puede hacerse con cualquiera de las otras cuatro eh, grandes empresas eléctricas. Luis Cuena, portavoz de la plataforma Cantabria por lo público y sin recortes. Faltaría.